Desarrollo personal televisivo de los grandes triunfadores del mundo. La mente millonaria. Kevin Space. Con frecuencia veo a los jóvenes dando vueltas sin ninguna idea de por qué están haciendo lo que están haciendo. Lo que quiero decir es, quiero algo, ser ambicioso y querer tener éxito, no basta. Esto es solo el deseo, saber lo que quieres. La ruta de saber por qué lo están haciendo, lo están haciendo dedicar cada aliento de su cuerpo para lograr este objetivo hará una diferencia. Si usted siente que tiene algo que dar, si usted siente que tiene un talento especial, si piensa en desarrollarlo y protegerlo, no hay nada que no se pueda conseguir. Steve Jobs La gente dice, debes tener pasión por lo que haces y esa es la verdad. Esto es porque es tan difícil lograr el éxito, que cualquier persona racional renuncia si no tiene amor por lo que está realizando. Es muy difícil y es necesario centrarse durante un largo periodo de tiempo. Si usted no ha tiempo, si usted no ama lo que hace, no tiene diversión el hacerlo entonces va a renunciar. Juan Pablo dejó ira. Entonces, ¿cómo vas a iniciar un negocio sin dinero? ¿En tan malas condiciones, que su mejor amigo no confía en usted un centavo? ¿Qué vas a hacer? Usted va a prepararse para una gran cantidad de rechazos, y al mismo tiempo hacer cosas que otros no quieren hacer, haz lo necesario, lo que sea necesario no importa qué. Y trata de no hacer daño a nadie en el camino. Jerry Weintraub Yo trabajo horas al día, días a las semanas, ¿por qué me importa? Me preocupa resolver problemas para tener éxito. En todo tiempo se presentan obstáculos, los uso para mi ventaja y para aprender cómo hacer las cosas mejor. Nunca escucho la palabra no. Y si escucho un no, lo entiendo como tal vez y luego se enciende el tal vez aún sí. Jerry Jones. Toma todo lo que tienes, toda tu energía, tu fuerza de voluntad para no aceptar un no. Cuando más dura y difícil sea, cuando mayor sea el desafío, mayor es la oportunidad detrás de él y las posibilidades son infinitas. E. Harvey Kerr. Realmente crean en hacerse ricos. Creo que la gente puede crear bienestar para sí mismos. Warren Buffett. Desarrolle los hábitos que tiene el poder de su cerebro, usted tiene la energía para el desarrollo de los hábitos del éxito. Gary vinerchuk Si usted sabe exactamente lo que quiere, tendrá lo necesario para pasar tanto tiempo con personas que han llegado allí. Robin Sarma estamos influenciados a través de lo que nos rodea si usted está rodeado por los jugadores veo personas con bajo rendimiento este será su medio entonces su mente funcionará con estos medios como lo que se le ofrece a usted por las personas que le rodean nos metemos en esta órbita social Howard Schultz no dejen que nadie sus amigos familiares maestros no dejen que nadie le diga que sus sueños para usted y su familia son imposibles ellos son posibles no seas una de esas personas que en años se encuentra alrededor con un trabajo de horas días a la semana con un aspecto miserable enojado y amargo Oprah Winfrey qué temores hacen detenerte en tu camino y te hacen detener las plantas de tus pies cuál es ese miedo lo que sea que le impide ser lo que quiere ser es lo que dios quiere y si pudiera liberar todo lo que es maravilloso en su vida qué harías usted diría que sí a esto Michael Bloomberg Para llegar a la puerta del éxito, le sugiero que utilice las motivaciones internas, no externas y la mejor manera de tener un cambio en su vida, la mejor manera de tener una vida de primer nivel, la mejor manera de cambiar el mundo, se inicia con el cambio en sí mismo. Nos ganamos la vida en que nos convertimos, para que los resultados del juego cambien, es necesario pensar y comportarse como uno puede cambiar el juego. Esto significa pensar como alguien que cambia el juego, llenar su mente con los mejores libros, las mejores ideas, las mejores conversaciones. Usted tiene que comportarse como la mayoría de las personas no se comportan. Para obtener el resultado que pocos tienen, tendrá que hacer lo que pocos hacen. Apague el televisor, deje de chismear y empezar a producir, tener una mejor alimentación, optar por recorridos más largos. Tome su enfoque de lo que no funciona y centrarse en lo que sí funciona, que si desea se puede insertar en su mente una filosofía y el ritual que pocos tienen. David Heffel. Siempre he creído que cada persona es capaz de reinventarse a sí misma, no importa para lo que lucha o a qué se enfrente, todos estamos influenciados por nuestra imaginación. Lo que hay que entender es cómo perseguimos nuestros sueños y metas, tenemos que entender que el fracaso no es una opción. Es necesario comprender esto porque es importante. Porque usted necesita decirse a sí mismo independientemente de las circunstancias? Escucha yo no voy a ninguna parte hasta que haga mis sueños realidad, hasta que lo logre. Si te gustó el video, déjanos un like y si aún no te has suscrito, hazlo para que pertenezcas a este canal exclusivo con contenido de valor para ti y tu vida. Hasta el próximo video.